La idea es que encuentren sentarse de forma que su espalda esté recta, observen sus hombros que estén abajo, lo más separado de sus orejas posible. Y además van a buscar un punto donde concentrar sus ojos, dejarlos tranquilos que pestañeen cuando necesiten y mi mirada se concentra en percibir los colores y en volver a traerme aquí, en la mente, el corazón, a estar en este espacio de tranquilidad, diseñado para hacerme sentir seguro, a salvo, libre. Por esta hora, no necesito resolver nada. Es una hora de absoluta libertad. Así que voy a hacer el ejercicio desde el corazón, de observar lo que sea que sucedió hoy. Todas esas situaciones que afronté, Observar como si toda esa montaña rusa de emociones se metieran todas en una burbuja de luz. Todo lo que sucedió y sentí. Todos los que otros me dijeron hicieron incluso mis propias decisiones todo entra en esta enorme burbuja y siento mi corazón liliano observo esa burbuja irse levanta. Y con el viento encombrarse lejos, llevándose cada vez más lejos todo eso. Y disfrutar de este preciso instante que mi me mente mi corazón quedan libres de esas cargas y me doy el permiso de sumergirme en la luz tibia amable confortable de la paz, a ese lugar, absolutamente, iluminado, dentro de mí, sentir, al corazón, sintonizándose, en esa paz tan reconfortante y por unos instantes dejar que esa luz ese brillo ese resplandor vaya guiando a mi propio es más profundo a disfrutar de la tranquilidad de la paz de la absoluta calma aquí dentro ahí. Você um ser de paz <coughs> alma disfrutando de este despertar. sensación de absoluta paz la luz me guía cada vez más profunda hacia la orilla del océano de paz Donde yo soy más que solo un hombre, que solo un cuerpo. Soy esa energía espiritual consciente, única que irradia en esa misma frecuencia de paz en completa libertad frente a este vasto océano de luz donde espera por mí la más hermosa barquita que yo haya visto. Un pequeño barco para mí, al cual puedo subir tan fácilmente porque estas aguas están absolutamente serenas lo más cristalino que yo haya visto jamás. más tomo los remos y con cada abrazada avanzo Profundo en la paz, siento desde el corazón como en la orilla se va alejando y me siento absolutamente bien en la frescura de la paz este océano como un espejo de profunda paz observo alejarse en esa orilla donde quedan todas esas ideas ruido bulla Oscuridad. Todas esas emociones que habían drenado mi propia energía vital quedan lejos en la orilla. Todos esos sentimientos quedan como veneno para el alma. La ira, la violencia, la tristeza, todo está lejos, en esta hermosa barca de luz, el alma toma el timón, y voy más y más profundo. este hermoso océano, donde las olas suaves calmadas me hacen al alma en el ritmo más agradable que existe un ritmo de paz una espuma de tranquilidad y desde aquí hacia lo más profundo del océano me observo a mí mismo volviéndome más y más liviano remando disfrutando que trae el dulce silencio la paz más pura se abre ante mí como el más vasto océano que mis ojos hayan visto todo alrededor hay paz absoluta, pura paz. Desciéndome en el oraje tranquilo. Esta, calma, total. Y dejo... El alma sin avanzando, sintiendo esa recarga poderosa hacia mi mente, limpiando toda la oscuridad, disfrutando profundo. de paz, liberando cada vez más profundamente en paz. Dejo el ritmo de este oleaje. Y en mi barco, más y más, hacia esta pureza de corazón, de mente, de alma, haciendo que todo brille esa recarga profunda en el alma, en el espíritu, en todo mi ser. Thank you. Centro de este hermoso océano. suprema de la paz. Aquí, justo en el medio del océano de paz, el alma retorna a la cercano más fuerza, como si se despertara en mí la fuerza de un volcán de paz que transforma, que purifica todo lo que sea. Es más cerca, esa paz va tomando más y más fuerza, haciendo que el alma esté completamente estable, absolutamente insacudible. En este instante no hay nada ni nadie que pueda serme. Sacudir, soy una fuerza de paz viva, tan brillante, tan Estable, y solo hay luz solo hay paz soy fuerte desde esta conciencia sutil del ser metafísico leve que soy yo más allá del cuerpo, la esencia, el alma, conecto tan fácil con el alma suprema, como si estuviera frente de mí. Mi, padre, mi compañero, y con su estado útil, puro, voy a permitirme tomar de esa energía, recibirla para sanar. sea que pasó cualquier karma o situación ya pasó y al igual como aprendido la vergüenza, la culpa, voy a reaprender la compasión, la aceptación de mi propio ser. Limpiar mi Es irme aceptando tal como soy, mi historia, mi realidad. sintiendo Cuán agradable es sentir que está bien que este ser que soy sea tal y como es el alma suprema. dejo una herencia divina dentro de mí, como una chispa eterna de energía pura, esa energía de bondad nunca se extingue. A veces sea como una montaña rosa, el punto de equilibrio es esa energía divina dentro de mí, a veces no puedo controlar nada afuera, pero adentro existe ese espacio sutil, divino, donde hay seguridad, donde soy libre. Sentir que puedo conectar con esa parte de mí que siempre ha estado, pero ahora voy hacia ella con conciencia el alma. Su verdad. desde este punto de equilibrio interior esa energía la voy a esparcir Solo cuando yo me acepto tal como soy y me acerco a mí, y estoy en paz conmigo mismo, cuando ya no me presiono, me dejo Es que dejo ser a otros y les doy luz visualizo que la humanidad son miles de millones Mando esta energía de libertad, de paz a todas como un canal de la energía del alma suprema. Que mis pensamientos sean solo de beneficio de dar lo mejor, de desear lo mejor, visualizando que hay una ola. Amor que fluye hacia todos a miles de millones de luces de alma. así, doy buenos deseos y recibo también luz, cuanto más somos, más creamos una atmósfera gratitud, en silencio, agradezco a las almas que vinieron hoy, almas especiales que sacan tiempo para que juntas Este chance, gratitud al alma suprema, por crear estos espacios, por sostenernos, guiarnos. estar siempre presente frente a mí, aún en las peores tormentas, siempre El de Daddy de este libro de Compañera de Dios, es sobre la contemplación en las horas tempranas de la mañana. Esa es una práctica tan necesaria. Dice, el mejor momento para el progreso espiritual son las horas tempranas de la mañana. Ya sea para la oración, la meditación o la contemplación, ¿por qué? ¿por qué la mañana es la mejor hora para la oración, meditación, contemplación? porque el cuerpo está tranquilo exacto habiendo descansado durante toda la noche el intelecto está fresco y está puro para expandir la conciencia reconocer a la fuente y conseguir un gran beneficio espiritual, la mejor hora son las 4 de la mañana. Es un momento invalorable para reafirmarnos y ver cuán cercanos estamos de la autorrealización. De hecho, esa hora se le llama Amrit Vela, que significa la hora del néctar. La mejor hora para meta, no hay puya para nada la gente está dormida, es una hora muy pura, entonces dice, el signo de nuestro progreso o debilidad será claramente visible a esa hora, esa meditación nos revela de cuánta realeza espiritual estamos empuidos.